A este baile le falta un zapallo. ¡Mueve el zapallo, Feodorio! ¡Mueve el zapallo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso! ¡Mírame, Feodorio! ¡Mírame para acá!